Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo este día miércoles. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Bartolomé Apóstol, aquel apóstol que acompañó a Jesús y que, como lo vamos a escuchar ahí en el Evangelio, recibe ese privilegio de ser dichoso entre todos. Vamos a darle gracias a Dios por esa elección que cada uno de nosotros ha recibido. El Señor nos ha llamado a estar junto a Él, el Señor nos ha llamado a estar con Él. Aquí estoy, Señor, con mi debilidad, con mi lucha. Tú que conoces nuestro corazón, conoces mi corazón, me pongo delante de ti. Dame la gracia de ser perseverante en este camino. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley, los profetas lo hemos encontrado. Jesús hijo de José de Nazaret Natanael replicó De Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó Ven y verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael Y dijo de él Ahí tenéis a un verdadero israelita En quien no hay engaño Natanael contesta ¿De qué me conoces señor? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Yo te vi Natanael respondió Rabid Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó por haber dicho que te había visto debajo de la higuera crez, has de ver cosas mayores. Y añadió, yo te aseguro, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hico del hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibe una felicitación este hombre. Ahí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué piropo, qué alabanza tan grande que recibe este muchacho de parte de Jesús. Ojalá dijeran eso de nosotros. Ahí tenéis a un verdadero cristiano, ahí tenéis a un verdadero sacerdote, un verdadero esposo, un, un verdadero catequista, un verdadero Hijo de Dios, en quien no hay engaño. O sea, ese nuestro propósito, mis queridos hermanos, esforzarnos en ser de verdad. Hacemos tantas cosas, vamos, venimos, carreras, afanes, pero al final no somos. Que hoy Jesús diga en nosotros, ahí tenéis un verdadero amigo, un verdadero Hijo, un verdadero cristiano. Señor, danos la gracia de ser cada día unos buenos cristianos. Danos la gracia de perseverar y mantenernos en tu santo camino. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, mis queridos hermanos.